¿Cómo he creado mi negocio online? Si lo pudiese resumir, es decir, si alguien de los que está aquí, Mariona, Carla, Oscar o, o, o Benedetta o Sergio me dice, oye, ¿cómo has creado un negocio online? lo en una palabra y te diría, lanzamientos. Dani, ¿Qué cojones es eso de los lanzamientos? ¿A ver, lanza qué? Los lanzamientos es una estrategia de marketing digital que te permite facturar mucho dinero en muy poco tiempo. Por eso, si vas a mi canal de YouTube, verás una lista... De personas normales y corrientes que han facturado mucho dinero en muy poco tiempo. ¿Por qué se produce esto? Por lo siguiente. Y es que en los lanzamientos tú lo que haces es que vendes un producto. Normalmente suele ser un producto digital, que es lo que yo, yo recomiendo: es decir, un producto online, sea un ebook, un curso, un PDF, todo online, servicio, una, una mentoría o una clase a través de Zoom, todo online. Y se produce una facturación tan alta y en tan poco tiempo porque tiene una fecha de apertura y una fecha de cierre. Es decir, solo puedes comprar desde tal día hasta tal día. Entonces, ¿qué, qué ocurre con esto? Que tienes este espacio para comprar, no puedes antes ni después. Por eso se produce esa facturación y en tan poco tiempo.